aquí, a Josca. ¿Cuál <risa> Josca? ¡La Brava! Ah, ah, ah. La Brava, la Josca, la, la pista, la beterra, la Josca, la Brava, la pinta, la, la Brava, la... ¿Saludas? Ah. ¡Jacinto, hijo! ¡Sí! No te tardes, que te tengo una cena bien sabrosa. ¡Está bueno, tía chita! Ah. Ah. ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Jacinquito! ¡Qué pasó, chelelo! Ya me prendió la mendiga becerra. Jacinto, ¿a <risa> qué huele la sangre? No, hombre, la sangre no huele. Gracias, Dios mío, que no fue sangre. Pero qué feo apesta. <risa> Y nos tomamos un traguito de este elixir bendito. ¡Baltasar! Por razón diario andas hasta las manitas. Por ahí debes tener tu guardadito. ¿Eh? A esta agüita del demonio hay que tenerle pavor. <ríe> bueno, me voy a echar un traguito chiquito, aunque se enoje pavor. <ríe> Oye, Jacinto, ¿este Baltasar es una esponja? ¿Y el chelelo no baila mal las polcas? Mm, mm, mm. <risa> ¡Vámonos! Muchachos, pongan las cosas en su lugar y se van a cenar. Nos vemos mañana. Este no tiene remedio. Catarrín empedernido. ¿Qué digo catarrín, catarrón? Mm. ¿Eh? No terminamos de cerrar las vaquillas. Así nos vamos a llevar todo el mes. Tenemos que apurarle. Está bien, Jacinto. Así se hará. Ahora me voy. Debo buscar unos papeles que quiero que estudiemos juntos. Ándale, pues. Voy a echarle un vistazo a los gallos. Mientras echas el vistazo, yo le voy a echar un ojito a la Laureanita. ¿Está ansiosa de guachar este muñecón? ¿Dónde andas por ahí, Pitacio? Dígame, señor. Te dejé el cuidado de los gallos porque veo que te gustan mucho. Y los cuido como un tesoro, Jacinto. No parece. Mira nomás cómo está de sucio ese cancel. Y cuando le crezcan los espolones a estos gallos, avísame para cortárselos. Ya te lo he dicho. Le prometo tener más cuidado, señor. Ya lo verá. Eso espero. No se te olvide. Estos son los papeles de que te había hablado, Jacinto. Hay que llevarlos a registrar. Al fin que, según el testamento de tu padre, eres el único heredero. Si así lo crees conveniente, mañana ve al pueblo y tramítalo. Tienes mi autorización. Así se hará. Jacinto, ahí están unos hombres afuera que dicen son gente de Don Diego y quieren hablar contigo. Está ah, bueno. Luego nos vemos. Bien, señores. ¿En qué puedo servirles? El patrón, don Diego. Quiere verlo ahora mismo. ¡Ah, caray! No podría ser mañana. Es que Ramos el ganado y ando un poco cansado. Eh, ¿No sabe para qué me quiere? No, pues, el patrón nunca nos da explicaciones. ¿Y dónde dice que se encuentra el hombre? En la cantina del pueblo. ¿Qué contestación le damos, señor? Bueno, dígale que ahí estaré. Está bien, don Jacinto. Bueno, señorita, salud. Salud, don Diego. Mm, buenas noches, don Diego. ¿Qué tal, compadre Carlos? ¿Qué pasó, compadre? padre José. ¿Qué tal, compadre Chelelo? Bueno, ¿y este por qué es compadre tuyo? Es que le bauticinaba a el año pasado. <risa> <risa> <risa> y me los carnié. <risa> Pedro, dame mi margallat. ¿cómo no? Podríamos muy bien hacer el cuarto. Jacinto es retejalador. <risa> ya lo creo, ya sé que Jacinto es bien jalador. <risa> Pero esto que tengo que hablar con él es un asunto privado. Si ustedes quieren después, las mando a llamar. Bueno, pues, nadie. No Pásenle. <ríe> hasta el ratito, muchachas. Ya, hasta el ratito. Siéntate, Jacinto. Gracias. Y tómate un trago para que vayas agarrando ambiente. Que me mandaste a llamar, don Diego, ¿para qué soy bueno? No seas impaciente... Primero brindemos. Entonces, salud. Salud. Dame otro chilacatazo, pero doble. Está bueno. Tranquilo, chelelo. ¿Ya te pareces a aquellos siempre cuidando al amo? No seas tonto, Pedrito. ¡Qué falta de informativa! Jacinto no es mi amo. Es mi amigo. Yo soy su empleado de confianza. ¡Oy! Jacinto, quiero que me vendas el recodo del río para enderezar mi lindero. Hmm. No podría hacerlo por ningún motivo, don Diego. Todo lo que tengo es sagrado para mí. Es el patrimonio que me dejó mi padre. Que en paz descanse. Pero si solamente... Es un pedazo de tierra. <risa> sí, pero tome en cuenta que desde que mi padre vivía, ese lugar ha servido para que todos los vecinos traigan su ganado de ver agua ahí. Y no voy a cambiarlo por ningún motivo. Vamos a dejar ese asunto por ahora. ¿Qué te parece si establecemos un compromiso para jugarnos una tregua de peleas de gallos en la feria que ya está próxima? Tengo 20 mil pesos oro dispuestos para ello. <ríe> bueno, no cuento con esa suma en efectivo, pero... ¿Cuál es la intención? ¿De qué se trata, don Diego? Soy muy terco. Le pongo esa cantidad a mis gallos por tu pedazo de tierra que no vale ni la quinta parte. Ya le dije. En todo tipo de juegos siempre quedamos empatados tú y yo, Jacinto. Pero claro... Si esta vez no le tienes confianza a tus gallos, pues, tú dirás. Va, don Diego, y que ganen los mejores. <risa> ¡Pedro! Tráete la mejor botella de coñac que tengas en tu cantina. Caray, estuvimos en el pueblo y no fuimos a ver a Lupita. Eso hubiera sido lo mejor. No me gustó nadito el trato que hiciste con ese viejo tramposo, sinvergüenza, libidinoso, desfachetao, tiene cara de gacho. <risa> para sacarme la espina. ¿Qué te parece si le preparamos una serenata a Lupita? Me parece perfecto. Ya está próximo su santo. <risa> Lupita es una buena muchacha. Ya es tiempo de que sientes cabeza. Todas las quieres para ti. ¡No seas culeco! <risa> Ahora pícale, porque tenemos que odeñar muy temprano. ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¡Ay, Dios mío! Se me olvidaba que este bello corcel es americano, es gringo. Timo, let's go for the corral. Come on, let's go. Let's go, come on. Chélelo. Espérate, hombre, espérate. Mír, espérame. ¡Tráete la otra! ¡No se deja al este esta gacha, me. ¡Así no vamos a acabar en todo el día! ¡Echa la otra, chelelo! Jacinto, ya la la gacha. ¡Es toro! ¡Jacinto! ¡Jacintito! en vez de vaca nació un toro mm. y no se puede ordeñar verdad mm. en vez de gacho fue gacho ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? cerca ese colorado. No debemos descuidar ningún detalle, muchachos. Esta vez va a haber un ganador y voy a ser yo. ¡Claro que sí, patrón! Por lo que veo, ya hiciste compromiso con Jacinto Reyes, mm. ese hombre que ha roto con aquello de afortunado en el juego, desafortunado en amores, ya que en ambas cosas tiene suerte. Bueno, eso dicen por ahí. Sí, sí. Ya me imagino lo que han de andar por el pueblo, porque nunca he podido ganarle. Siempre quedamos empatados. Pero ahora va a ser distinto. Esta vez va la buena. Claro que esta será la buena, mi amor. No tengo la menor duda. Bueno, bueno. <risa> Nosotros a lo nuestro. Tacho, vamos a sacarle las patas a ese colorado. Como usted ordene, patrón. Suéltamelo. No? Suéltamelo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Brinca. Brinca, colorado. Qué gallos tan poderosos tengo. ¿Sí? Va a ser difícil que Jacinta ve esta vez. ¿Cómo? Brinca, colorado. ¿Cómo? Brinca. Ay. Brinca. Ay. Lupita. Quiero que pongamos fecha a nuestro matrimonio. Está bien, Jacinto, pero quiero que lo hagamos en el lugar donde nos conocimos, en el recodo del río. Yo te mando un recado con Laureana para avisarte qué día nos podemos ver. Itacio, diga, señor, llévense estos gallos a sus canceles. ¿Qué te parecen los gallos que escogí, Chelelo? <risa> que me va a dar mucho gusto que le rompas el hocico a ese viejo gacho de Don Diego. <risa> Eso que ni qué. Porque después de la feria me pienso casar con Lupita. <risa> <risa> qué bueno, porque así me matrimonio con la Uranita, Y de paso aprovecho el fiesto nononca, caislón, que me imagino vas a hacer. <risa> Creo que no te vas a poder casar con la orianita. Jacinto... Si de veras eres mi amigo, no me vuelvas a decir eso. ¿Por qué? Porque se me hace que Baltasar te anda ganando la novia. ¿Qué me va a ganar a uranita ese méndigo cuerpo y la gartija panteonera? ¿Ah, no? No. ¿Mm? Le daba yo este papelito pastel. Ay, yo quiero hablar con Asté. Usted no creo que hagamos las interpretaciones. Valdésar nomás puede ayudarme a traer el mandado. Mientras Asté debe el visto bueno a los gallos con Don Jacinto. ¿Qué mandado ni qué nada? Lo que pasa es que usted es una coqueta, una pispireta. En este rancho sale sobrando uno de los dos. ¿Y sabe quién es? ¿Quién? ¿Usted? Mire, señor Chelelo, yo en las mañanas desayuno pólvora y en las noches ceno cartuchos. Así es que a ¡Yao! ¡Carateno! no, ¡Caráteno! ¡Caráteno! ¿Entonces a puñetazo limpio? Puñete limpio, sí. Órale, hecho. Para que se les quiten los giritos, gallos desplumados. Jacinto, aquí nos vimos por primera vez. Sí, Lupita, ese día jamás podré olvidarlo. Podríamos haber esperado un poco. Sí, Lupita, pero eso en nada cambiará nuestro propósito. Tú sabes que eres el amor de mi vida. Me haces muy feliz, Jacinto. Está muy bien adornado. Unas pincitas aquí y queda perfecto. ¡Buenos días, señor! ¿Qué hubo, Juan? Hasta luego, señora. Que le vaya bien. ¡Qué gusto en verte, Jacinto! El gusto es para mí, señora. ¡Adiós! Que le vaya bien. ¡Despavírate, Cacaisle! ¿Qué les vamos a despachar, Jacinto? Todo lo que está anotado en esta lista. Toma. Ya se supo. Con que al fin vas a dejar las filas de la soltería. ¡Eh! ¡Ya mordió el anzuelo el bagre! <risa> Así es, muchachas. Así es de que me quiero despedir lo mejor posible. Están invitadas al agasajo. Segurito que iremos, ¿verdad? <risa> pues ni modo, mano. Nos tendrán que despedir las becerras, vacas. <risa> Amable público Antes de la pelea decisiva Ya que hasta ahora ¡Van empatados los partidos de Don Diego de Ortega y de Don Jacinto Reyes! ¡Viene la variedad! A este gallo le pego la navaja yo. Deténmelo. Ya era tiempo, a ver si nos cambia la suerte. ¡Arriba, Jacinto Reyes! Costumbre, vamos empatados. Milla, <ríe> Milla, Pero este gallo lo voy a amarrar yo, don Diego. A ver quién gana la ventaja. Comprendo tu intención, Jacinto. Pero yo también voy a ver si me acuerdo. Voy a hacer lo propio. Yo mismo voy a amarrar este gallo. 700 al Colorado. Te te por mucho. Por mucho. ¿Listo, Chelelo. ¡500 más al giro! ¡Voy al Colorado! ¡Doy 80, doy 80, doy 80! ¡Al Colorado voy! ¡500! ¡500 al giro! ¡Al giro! Al colorado voy. ¡Agarro colorado agarro 8! Agarro 8. al giro! ¡Agarro! el al Agarro. Mira, al giro! ¡Mil al Colorado! o 8, doy ¡Voy 8. ¡Yo, a ver, agarro setecientos las apuestas corredores pare las apuestas listos señores aproximen los gallos suelten ¿Qué hizo don Diego? Mala suerte. Sí. Ganaste, Jacinto. ¿Sabes? Quiero que me vendas ese gallo. No lo vendo. ¿Que no me vendes tu gallo, Jacinto? Escúchenme bien todos. Ya es hora que en este pueblo sepan quién es el amo aquí. ¿O me vendes el gallo? te lo mato! Ah. Ah. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! Eh. Eh. ¡Ayúdame, me asisto. Eh. Eh. ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Jacinto! Jacinto. Dice, don Diego, que todo se debe a un lamentable accidente. Sin embargo, si tú quieres, bien puedo ir a detenerlo. De mi parte, déjelo de ese tamaño, comisario. El hombre es muy pudiente. Está bien. Ya hablaremos después, cuando te encuentres más calmado. Aquí está tu té caliente, para que tomes tus medicinas, hijito. ¿Cómo encuentra Jacinto, doctor? Dígame la verdad. No se preocupe, señora. Pronto sanará. Yo sé que lo que le ha pasado no es como para morirse, pero quedará completamente sano. Lamentablemente las balas han lesionado partes vitales y me temo que Jacinto quedará tullido para siempre. Que labor siempre nos está espiando. Es más, el otro día la vi que me estaba echando un ojito. No, si yo no le estaba echando ningún ojito. Lo que pasa es que lo traigo yo pegado con una chingüina. Además, hace mucho que traigo el brete que quiero que usted me reciba este papelito. ¿Ya cómo es? ¿Ya 50 o de a 100? Ay, no sea avariciosa. Mientras yo voy al mandado, usted vaya a ver a la niña Lupita. Antes le pongo esta. ya viene, niña. Laureana, ¿cómo está Jacinto? Pues el doidorcito dice que está bien, que dentro de poco va a estar como nuevo. Bendito sea Dios. Aunque no es bien visto por las gentes, dile que si quiere iré a verlo hasta el rancho. ¿De veras? ¿Él está capaz de hacer eso, niña? Yo pienso que al fin el patroncito se va a de bien rápido. Pues anda a preguntárselo. Y si él lo desea, claro que lo hago. Voy volando, niña. Vámonos, tendidos. Espero que ahora sí comas, aunque sea un poco, hijo. No puede seguir así. Trataré. Diachita, Diachita. ¿Qué, hijo? Ya podré verlo. Pues. A ver si tú logras algo. Pásale. <risa> Dichosos los ojos que lo vendo, Jacinto. Yo. ¿Repararon la cerca que está en el recodo del río? Sí, mi hermano. Sabes, te traigo una notición que me date, te va a dar mucho gusto. Dice Lupita que si la autorizas venirte a ver aquí al rancho. ¿Qué le digo? Porque me lo ha pedido muchas veces. Ya que andas de lleva y trae, dile a Lupita que no quiero verla. Si ha sabido nada del tal Jacinto Reyes, y eso me tiene preocupado. Ya ven, muchachos, ni siquiera el comisario ha regresado más a la hacienda. Si quiere, le quitamos la preocupación. Es cosa no más de que usted lo ordene. Y nosotros. Creo que será lo mejor. Pero, ¿sabes, Tacho? Contrátate dos fuereños, de esos que vienen de lejos, para que así nadie me vaya a relacionar con el caso. ¿Entiendes? Así se hará. Conozco dos personas que no nos van a fallar. Hasta luego, patrón. Hasta luego, muchachos. será peligroso hacerlo en plena luz del día. Es la única hora en que todos los del rancho salen a trabajar lejos. Y el tuyido viene a practicar a este lugar. Nuestros disparos se pueden confundir con los de él. Y sí. aquí no ha pasado nada. ¿Cómo la ve? Listo, chelelo. Listo. ¿No pasó nada? Nada, Chelelo, gracias. ¿Sabes? Esa es obra del viejo buey de don Diego. Yo vi a sus pistoleros platicando con esos mendigos. ¿Estás seguro que los viste? Eh... Oh, hey! ho! de imbéciles que mandaste para eliminar al tullido fallaron miserablemente. Estoy muy preocupado. Mm, si usted me lo permite, don Diego, yo me puedo hacer cargo personalmente y le juro que esta vez no habrá errores. No, no, nada de eso. Que no te das cuenta de que yo no me puedo inmiscuir en ningún lío de esa clase. Estoy esperando un nombramiento del supremo gobierno para mi persona. ¡Entiéndanlo, por Dios! Voy al pueblo porque tengo unos asuntos que arreglar. No tengo ninguna cosa importante que hacer. Si quieres, te puedo acompañar. Te agradezco, pero el chelelo ya tiene listos los caballos. Nada más procura que la tía Chita no se entere. No quiero mortificarla. Ten la seguridad que ella no sabrá nada. Y cuídate mucho, Jacinto. Gracias. Nos vemos más tarde. lo está bueno pásale da gusto saludarte jacinto Hace unos días sufrí un atentado contra mi vida. Ah, caray, eso es muy delicado. ¿Tienes idea de quién se trate? Son dos tipos que el chelelo dice haber visto convivir con la gente de Don Diego. ¿Don Diego? Bueno, eso no es una prueba contundente como para detener a alguien. No quiero que detenga a nadie. Solo vengo a decirle que si vuelven a buscarme me van a encontrar. Buenas tardes. ¿No pensarás ir a la cantina, verdad? Sí, tengo ganas de echarme un trago. Yo digo porque a lo mejor nos encontramos con los tipos esos que anduvieron en el rancho. Y si así fuera, ¿qué? ¿Tienes miedo? Miedo, miedo yo, miedo yo. ¿Cuándo me has visto a mí de miedoso? Ahorita, ¿Qué te sirvo, Jacinto? Un tequila. A ti, Chelelo, ahorita te preparo tu margallate. No saben el gusto que me da que anden de nuevo por acá. ¿Qué tal, Jacinto? Ya los vi. Pasó aquí. Este par que quiso madrugar a Jacinto Reyes, pero les ganó la delantera. Todos nosotros somos testigos. Sí, sí, no. sí, sí. Jacinto, el tullido. Nabor, quiero que te hagas cargo de todo. Yo voy a ausentarme, pues no sé por cuánto tiempo. Está bien, Jacinto. Puedes ir tranquilo y seguro. Que no habrá nada más importante que cuidar este rancho. Laurianita, le puedo pedir un favor. ¿Qué cosa? No vaya a andar de resbalosa con el Baltasar. Andaba, yo me paré, ya se me está quitando. Más le vale, más le vale. Chelelo, <risa> tú no tienes por qué seguirme. ¿Eh? Tú que dijiste te voy a ir no vaya haciendo, sí, ahorita tú, sí, ahorita, eh, eh, sí. Nos vemos, tía chita. Sí, hijo. Hasta luego, Jacinto. Tengo este No se olvide de mí. Gracias, Lebronita. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. si no es en defensa de mi vida. Jacinto, hace mucho tiempo que andamos vagando de pueblo en pueblo y no te veo intenciones de volver para el rancho. La mera verdad, Chelelo, es que así como quedé... Y con los muertos esos de la cantina... ...como que ya ni quisiera ver a Lupita. Caray, pues la verdad no sé qué decirte, hermano. Permítame correr mi caballo, don Anselmo. No lo voy a hacer quedar mal. No es que yo me oponga, muchacho. Pero no alcanzas a cubrir ni el mínimo de la apuesta. Le juro que después de esta carrera... ...va a sobrar quien respalde a mi caballo... ¡Oiga, amigo! Si hay contrincante, yo pongo la apuesta. Bueno, mire. Si no tiene inconveniente, aquel tordillo será su contrincante. Me parece bien. Este caballo nunca ha perdido. Así que... ¿Van tres mil? Digo, si es que no es mucho para usted. Está bueno. Aquí están. Creo que usted es hombre de confiar. Claro que sí, señor. ¿Cómo agradecerle? Ganando la carrera. Pregúntame, ¿cuál ganó? ¿Cuál? El de nosotros. Tullido, no me dejes picado. ¿Me das la revancha o tienes miedo? Cuide su lengua, amigo. A veces es mala consejera y poco sostenedora. Lástima que para un duelo conmigo seas un poco incompleto. de comer, después sigues con eso. Nada más termino y voy, mamacita. Hazlo por el ser que llevas en tus entrañas. ¡Aquí está la papa, la papeliza ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Gracias! Aquí mismo les puedo recibir los caballos. Mientras, si los señores gustan, se pueden ocupar de otros pendientes. Gracias, amigo. Y déles de comer muy bien. ¡Oiga! Mi caballo viene espiado. Me lo hierra muy bien. Y mañana vengo para que me hierre a mí. Sí, señor. Y si gustan, por este lado está la cantina principal. Hay de todo. Hasta mujeres sí, guapas. No. Oye, Jacinto. Nosotros tan decentes que somos. ¿De qué nos dio la cara este buey? Ya te conoció. ¿A ti? ¿A mí por qué, señorita? Señorita, sí. ¿Nos a una copa? Ay, Paloma, qué chulada de maíz prieto. Siéntate, cariñín. <ríe> una copa, una copa. Ándele, <ríe> ándele, ándele, ándele, ándele. Este seguro, tío. seguro. Saludcita y de la buena. Salud, salud. Salud, salud. Otra, otra para que uh -huh. se pongan igual que nosotros. Órale. <ríe> <ríe> Ay. ¡Mmm! <ríe> Supongo que es usted, Jacinto Reyes, ¿no es así? ¿Para qué soy bueno? Yo soy el comisario del pueblo. Su fama ha crecido demasiado, amigo. Le agradecería que se fuera y nos deje disfrutar en paz de nuestra feria. Lo voy a pensar, comisario. Pero sepas una cosa, que yo nunca he matado si no es en defensa de mi vida. Nacho, elogio. Fíjense, muchachos, que estoy un poco preocupado. Ese maldito tullido está agarrando mucha fama en la región. Y temo que algún día me vaya a dar una seria preocupación. ¡Nombre! Mire, patrón, de la feria de San Fernando no creo que salga vivo. Tengo todo arreglado para que Rogaciano Trejo, que es el mejor gatillero de la región, lo rete públicamente. Y de esa manera nos libramos de él para siempre. Veo que eres inteligente, Tacho. Porque ahora que el señor gobernador... me ha hecho la distinción de nombrarme el jefe de todos los ganaderos de la región... yo no me puedo meter en nada, Chueco. Fíjate... que hasta de los gallos, que son mi pasión... he tenido que retirarme. Así que... hazlo. Pero con toda discreción, ¿eh? Descuide. Así se hará, jefe. Bien, tacha llena. ¿Qué es esto, Jacinto Reyes? Cuidado que te tengo encañonado el otro que tiene su pistola y que flague allí rápido vengo a matarte tu hido pero frente a frente como se matan los hombres levántate Y demuéstrame que eres tan rápido como dicen... Que la muerte sea flaca y fría. Pero yo pienso que también es dulce y romántica. Jacinto, ya está lista la comida y me quedó bien buena. Vente a comer. <ríe> ¿Qué comer ni qué nada? Vente a echar un trago conmigo. no es vida para nosotros. ¿Verdad, Jacinto? Claro que no, Chelelo. Yo, por más viejas que conozco, no, no lo... logro sacar de mi pecho a Lupe. Mira nomás qué manera de festejar, mi santo. ¿Dónde está la teachita? ¿Nabor? ¿Tú, Laureana? Y hasta gorrachote, Baltasar. Y mi querida Lupita. Chelelo, vámonos para el rancho. A buen paso, en unos días estamos allá. Pero Jacinto, podría ser peligroso y además... Qué peligroso, ni qué nada. Qué triste estuvo la feria este año en el pueblo. Así es. Nos hizo falta la presencia de Jacinto Reyes y la del viejo don Diego, que desde que tiene ese nuevo puesto en el gobierno, no juega ni a las canicas. Ya, ya mi amor, ya. Ay hija, ese niño ya debe ser bautizado. Creo que tendré que ir a hablar con el párroco. Vamos a esperar unos días solamente. El corazón me dice que Jacinto vendrá. Aunque viniera, hijita, no creo que pueda lograrse nada. Él ya está marcado por el destino. Como dice la palabra de Dios, cuídate de los buenos, que a los malos yo te lo señalaré. Tía, vengo decidido a quedarme. Si es necesario, hablaré con don Diego para olvidar rencillas. Quiero casarme con Lupita. Ajá. Hijo, me parece que eso va a estar un poco difícil. Lupe acaba de ser madre de un niño y ni siquiera se sabe de quién es. ¿Qué edad tiene la criatura? Pues, entre 10 y 11 meses, diría yo. Esa criatura es mía. Voy a ir a ver a Lupita. Hijo... Ni tú mismo quizá alcances a comprender lo difícil que va a ser para ti tratar de cambiar de vida. ¡Qué sorpresa verte! Me da mucho gusto saludarte. Vengo a cumplirle a Lupita. ¿Cómo están ella y mi hijo? Porque supe que es hombrecito. Bastante bien los dos, Jacinto. Pero quisiera pedirte un favor. Si de veras los quieres, no vayas a verlos. ¿Qué dice? Quisiera que comprendieras... ...que tú nunca vas a poder rehacer tu vida. Siempre vivirás con el sobresalto... ...de que en cada persona que conozcas... ...encuentres un contrincante para demostrar quién es mejor con las armas. Dime, Jacinto... ¿Eso quieres para mi Lupita y tu hijo? de la ley. Déjenos libre el camino. ¿Qué sabe usted de la ley? Te estoy ordenando que te entregues. Quedas detenido. Contra ese otro no tenemos nada. Él puede seguir su camino. Abusado Chelelo. No sé cuál sea su juego. Pero no me obligue a matarlo. ¡Dispárenle! lo hicieron, un asesino. ¿Qué hacemos, jefe? Hay que levantarlos. ¡Ah, ah cómo fiegas! ¡Ya cállate! No seas rajón. Sí, rajón, rajón. Si se me pude el brazo, voy a quedar como el General Obegón. ¡Ah, qué lata estás dando! Si son... Jacinto, Jacintito, tenía razón, la sangre no huele, pero cómo duele. Abre los ojos. Aguántate, aguántate. Algo de paz. Lo veo difícil, porque nunca faltará quien se crea mejor que yo y quiera demostrarlo. Son muchos los pueblos que he tenido que recorrer, Jacinto, solo por venir a verte y poder estar contigo. ¿Vieras cómo te lo agradezco? Significas mucho para mí, Rosa. Cásate conmigo, Jacinto. Te quiero mucho, Rosa. Pero el matrimonio no va con mis planes. Si es esto voluntad, no voy a contrariarte. Es más, mañana mismo me voy a la Feria de San Lorenzo. Encárguese. Yo mientras voy a indagar un asunto por ahí. ¿Puedo servirla, señorita? Dame un refresco, por favor. ¿Puedo ayudarla en algo? La noto enferma. Estos malestares pasan pronto. ¿Puede decirme a qué horas pasa el tren para San Lorenzo? El que está ahí parado va para Balsas. El otro tardará como una hora, hija. Pero siéntese, por favor. Gracias. Dígame usted, señor teniente. Deme unos puros. Sí, señor. Tome usted. Perdone la pregunta, amigo. ¿Por qué se mira tan solitario el pueblo? Que no está en feria. Precisamente por eso ahora está todo el mundo en la feria. Y dígame, ¿conoce usted un tal Jacinto Reyes, a quien le apodan el tullido? Claro que sí. Ese Jacinto Reyes, tengo entendido, no falla ninguna feria, y menos si hay palenque. Segurito se encuentra allí. Por lo que veo, será más fácil de lo que yo creía lograr su captura. Y esos 20 soldados que ahora traigo... ya me parecen demasiados. ¿Decía sí, usted, señor? No, pues nada. vengo a dejarte este feliz porque tengo que ver a Jacinto con urgencia. ¿Pasa algo grave? Oí que un teniente preguntaba por él. ¿Lo quieren vivo o muerto? Pues apúrate, debe de estar en el palenque. Córrele, al rato te alcanzo. ¡Macay! ¿Qué pasó? Yo te decía, arrubas a San Lorenzo llegaron teniente con 20 soldados y según escuché tiene orden de llevarte vivo o muerto yo no soy un asesino rosa siempre que he matado ha sido en defensa de mi vida si no quieren entenderme tendré que pelear también con el gobierno vete para la tierra jacinto cílelo llévatelo ¡Ya! ¡Escuchen todos los que están ahí dentro! ¡Salgan en orden! Porque las fuerzas federales traen una delicada misión que cumplir. Y no quiero lastimar a inocentes. Gracias, Rosa. Pero como debes de comprender, no me puedo pasar la vida huyendo de un lado para otro. Al final, quiero que salga Jacinto Reyes y su acompañante con las manos en alto. No me obliguen a disparar. Teniente, este palenque solo tiene una entrada. Puede venir por nosotros cuando quiera. Traigo tres cargadores y voy a dejarlo sin ningún soldado. Ustedes dos, entren y tiren a matar. ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué? Tu hijo... Thank <laughs> Reyes. ¡Aquí lo espero, teniente! ¡Si de veras eres hombre! ¡Quiero pelear contigo cara a cara! ¡Entraré con mi pistola enfundada! cargo de ella. ¡Que dispare, le digo! Aquí tengo la oportunidad de quitarle la vida, teniente. Pero yo no mato nomás por matar. A los hombres valientes como usted los admiro y los respeto. Espíritu Santo. Amén.